Históricamente también eh, a las infancias se las ha tratado como de proteger, de controlar. Vivimos en una sociedad eh, adultocéntrica, entonces es muy interesante también ver cómo empezamos a darle espacio a estas infancias a que puedan expresar sus deseos, sus necesidades y al final eso, ¿no? Como darles el espacio de, de autonomía que merecen como sujetos de derecho, ¿no? Porque ya lo dijo la Convención de, de los Derechos del Niño de 1989, que... Toda persona de infancia es sujeto de derecho, sin embargo, son eh, convenciones que se hicieron en base a niñas y niños trans, eh, cisgénero. Eh, entonces, la infancia trans está legalmente desprotegida, no solo en España, sino en muchos países del mundo. Entonces, a mí me pareció muy interesante realmente trabajar desde la infancia, porque es ese ese espacio para la pregunta, ¿no? La infancia es ese lugar donde todo puede transformarse, donde hay un elemento realmente muy potente para la indagación y porque, por supuesto, la identidad se empieza a, a transitar desde edad temprana, ¿no? Lo que pasa es que en la infancia trans solo se pone esto de entredicho porque van contra la norma, a normas de género que genitaliza la identidad, ¿no? Esa lectura biomédica de un cuerpo cuando un bebé nace que establece eh, una asignación de género que que dista mucho al ¿no? final de las realidades de muchas personas, como la de Cora. Así que en mi proceso fotográfico con Cora empezó así. Este es un proyecto de largo recorrido, es decir, que comenzó cuando Cora tenía 7, hoy Cora tiene 10. La idea es seguirlo hasta que Cora sea una persona adulta, justamente para ir viendo cómo crece una infancia trans y, y ver también ¿no? cómo... Las otras instituciones, además de la familia, también van abriendo paso. Por eso también el trabajo de Cora no es solo de su mundo íntimo y de su mundo privado, de su mundo eh, en su casa, digamos, con su familia, sino también en todos sus círculos. ¿no? Las otras instituciones que podrían ser la iglesia, el deporte, sus amistades, digamos, la institución médica también, ¿no? y cómo ella se va abriendo paso. Eso es lo que para mí es como más interesante.